Muchos de ustedes me están manifestando que se están levantando las noches Supremamente cansados, con pesadillas Y que el cuerpo no está pudiendo descansar Eso tiene muchas razones de ser Y quiero decirte que eso que te está pasando a ti No solamente te sucede a ti, le está pasando a mucha gente Y eso tiene una razón Lo que estamos viviendo en estos momentos es algo que yo denomino un reseteo mundial Y te preguntarás a qué se deberá ese reseteo mundial pero lo más importante que quiero que sepas es que no es la primera vez que sucede, ha sucedido muchas veces antes. Por ejemplo, la primera, la segunda guerra mundial, la peste o la gripe española que sucedió en 1918 y hacia atrás, los receteos mundiales han pasado múltiples veces. Y esto tiene una razón de ser y te preguntarás cuál puede ser. Lo que quiero decirte es que la Matrix, el universo, tiene un equilibrio vibratorio. Es decir, para que nosotros los humanos podamos vivir de una forma armónica, tranquila en el planeta, debe tener una escala de energías. ¿Y qué sucede? Que hay seres eh, humanos que vibran en una frecuencia más alta y otros que vibran en una frecuencia más baja y todo está digamos que en principio en un perfecto equilibrio pero sucede muchas veces que ese equilibrio se rompe y cómo se ha roto ese equilibrio sucede que la gran mayoría de los seres humanos de este planeta han elegido consciente o inconscientemente bajar su energía emocional, espiritual, psíquica inclusive la física entonces cuando la gran mayoría de la humanidad, es decir, cuando muchas personas empiezan a vibrar en una escala baja, entramos en un desequilibrio. Es decir, la balanza empieza a irse hacia la baja energía y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros en los últimos años. La inconsciencia, el desamor, el, el, la poca empatía frente al otro empieza a prevalecer y la Matrix o el universo entra en un desequilibrio y este tiene que salir a defenderse, no, no salirse a defender porque seamos malos, es como cuando nuestros cuerpos si invade un patógeno, tenemos cierta enfermedad, el cuerpo se defiende para establecer un equilibrio, igual que como sucede en el cuerpo, el planeta o el mundo donde nosotros vivimos también va a buscar el equilibrio y ese equilibrio como es, es generando un enorme pare para todos los que habitamos este planeta y eso con qué fin es, es para que nosotros nos empecemos a replantear nuestros principios, nuestros valores, nuestro, lo que llena nuestra alma, lo que llena nuestra esencia, bajo qué principios vamos a fundamentar nuestra vida. Otro punto que deseo que tengas en cuenta es que la energía individual sostiene la energía colectiva, lo que significa que entre más individuos elijan destruir su energía, eso va a generar una energía en el campo colectivo, en el campo mórfico, en el campo límbico y todos los seres humanos vamos a ir arrastrados hacia ese punto. Por tanto hay que comprender que la energía individual sostiene la energía colectiva, es decir entre más individuos Elijan consciente o inconscientemente dañar su energía, dañar su emoción, dañar su parte física, dañar su espíritu, dañar a otros, en últimas va a repercutir el planeta. Elige una persona de estas y multiplícala por la cantidad tan grande de personas que existimos en este mundo. Y esto va a generar algo que yo llamo una masa crítica. Y cuando esa masa crítica de negatividad es mayor que la de la parte positiva o la de la alta frecuencia, el sistema es insostenible. Por tanto, el sistema va a parar, nos va a hacer parar a la fuerza, detenernos. Todos nuestros sistemas van a entrar en una pausa para reflexionar, para pensar, para sentir, para conectarnos, para reevaluar nuestros principios y para que tu alma se conecte con lo que siempre ha querido conectarse por tanto una forma que encuentra la matrix para hacernos pensar a todos los individuos que la habitamos es permitiendo que la energía de la muerte se acerque a nosotros para hacernos valorar lo que realmente nos importa por eso te pido que me ayudes para que tú y yo juntos generemos una mayor conciencia en este planeta y seamos un medio para que la frecuencia en vez de bajar, suba. Por eso, recuerda, desde lo más profundo de nuestro corazón, vibrar consciente. Chao.